bien, hoy un paso y vamos a dar la propiedad de los logaritmos. Ya supongo que la sabréis más de uno, pero claro, siempre estás haciendo algún ejercicio y dices, bueno, pues esta propiedad como era, bueno, así para quitaros del lío, la explico yo otra vez que no, no me supone ningún problema. La primera propiedad del logaritmo es que el logaritmo de x es igual a un número. Y entonces de ahí sacamos, ahí con su, su base, sacamos que la base elevado a es igual a x. Esta es la definición del logaritmo. Cuando queráis saber cuánto vale el logaritmo, lo único que tenéis que hacer es esto. La siguiente propiedad nos dice que, a partir de ahora voy a poner el logaritmo neperiano, que para mí es mucho más fácil. Que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos por separado, es decir, ahí tenéis, no es muy complicado. La tercera, el logaritmo de un cociente, es igual a la recta de esos logaritmos por separado. Cuarta, el logaritmo de un número elevado a otro es igual a x por el logaritmo neperiano. Es neperiano porque está en base e, pero puede ser porque es el logaritmo. La quinta, si nosotros tenemos una raíz... Lo único que es 1 partido de n por el logaritmo. De n. Pero esta se puede interpretar como una exponencial. Es decir, que si esto es x partido de y, pues, ya sabéis, como aquí estaría el x partido de y, se baja y aquí sería el x partido de y, no tiene más nada. La dificultad. Y ahora el cambio de base. De base nos sirve por si, por ejemplo, sostenemos el logaritmo en base 2 de 4, no, de 4, no, pero de 3,6. Pues la verdad es que yo no lo sé. Entonces, nosotros podemos hacer así: que el logaritmo en base A de un número sea igual al logaritmo en la base que nosotros queramos de ese número partido el logaritmo de esa misma base, partido A. Es decir, que nosotros si tenemos este logaritmo y nosotros queremos hacerlo con la calculadora, tendríamos logaritmo en base 2 de 3,6 sería igual al logaritmo en base 10 de 3,6 partido el logaritmo decimal de 2. Como veis es muy sencillito. Lo único que estamos haciendo en este vídeo es recordar un poco las propiedades, porque siempre se olvidan y nunca está de más recordarlo por si en algún examen os preguntan el logaritmo, pues no equivocarse en esa cosa tan elemental. Muchas gracias, ya sabéis, dejad un comentario aquí abajo con lo que os surja y para agradecernos lo único que tenéis que hacer es recomendando a vuestros amigos y postear cosas en el foro. Muchas gracias, Hasta luego. Bueno, no hoy pasé un par de las propiedades de las potencias. Eh... Sin vista la pizarra parece un montón, esto es muy difícil, pero son tonterías, la mayoría son muy tontas.